Un nuevo medio, pareciera fácil decirlo, pero es una aventura y es uh, una iniciativa que tiene muchos riesgos, ya sea que lo hagas como un emprendedor, en el caso nuestro somos emprendedores, y empezar a hacer un nuevo medio es bien bien uh, demandante, o que ya seas un empresario de medios y decidas también hacerlo, no sé cuántos empresarios grandes están haciendo medios, eh, pero eh, un nuevo medio también implica que utilices nuevas formas de comunicar lo que está pasando, utilices nuevas narrativas, seas realmente innovador y bueno y veas qué servicio estás prestando realmente a, a esa audiencia que, a, a la que puedes apostar. Yo creo que este es un momento ideal para los periodistas y para todas aquellas personas que tienen inquietudes en comunicar a, eh, sin mucha intermediación porque internet te abarata muchas cosas, te facilita llegar a distintas partes, no importa de dónde tú estés, y además te permite hacer unas conexiones que nunca en la vida, nunca aunque vivas 100 años podrías hacerlas eh, si las hacemos linealmente. Entonces, toda toda esta emergencia tecnológica, el hecho de que exista internet, que existan y que existan redes sociales permite maximizar tus capacidades de conexión, tus capacidades de exposición y tus capacidades de aprender sobre también lo que están haciendo otras personas en distintas partes del mundo, sin necesidad de invertir tanto dinero en movilizaciones, a lo mejor en algunas otras cosas que antes sucedían. Por supuesto, efecto Cocuyo de Venezuela. En Venezuela también hay otros varios medios, pero también quiero destacar que en Latinoamérica en general se ha producido un movimiento de medios emergentes, medios nuevos, desde México, animal político, lo puedo decir, Centroamérica con el paro en Colombia con la silla vacía, eh, y si seguimos bajando hacia el sur, también hay otros medios. Creo que, que Latinoamérica tiene, en Perú, eh, también tenemos ojo público, o sea, hay una diversidad de medios interesantes, en Brasil, para los que lean portugués, pero también hay, hay medios que son fácilmente entendibles en portugués para los que hablamos español, Creo que hay una gran diversidad de medios, de nichos emergentes, nuevos, con gente joven, con gente de, de edad media o profesionales medios que están haciendo lo mejor que pueden hacer por el periodismo.